La celebración del Día de San Valentín cada 14 de febrero es considerada como una fecha importante para las ciudadanas abordadas por este medio en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Claro, es un día muy bonito para las amistades, regalarle a una persona que uno quiera mucho. Aquí le estoy comprando un regalito ahora a la hija mía, porque pues yo la quiero mucho. El día de San Valentín es un día muy especial.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 Un día especial para que le regalen a uno Ay, A mí me gusta San Valentín porque sabe que está el amor y la amistad. Y, y es muy bonito el amor. Y yo con su pareja está, está feliz. Bueno, bonito, claro que está, porque tú sabes que el amor es lindo. Y la amistad también. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.